Está bonita esta canción, ve. Sí, está bonito. ¿Qué tal si la vamos a grabar? Ya, pues de una vez. Entonces vamos a llamar a los demás, pues. Ya vamos a Minkai. Vamos. Hoy mismo debemos de grabar, si canción si ve, hoy mismo. pues. Entonces llama nomás al resto. Entonces al Huasco luego llamamos para la guitarra, pues. Aló, ¿qué más, ve, Huascar? Aquí te estoy llamando, pues ve. Sacamos ¿Sí? una canción bien bonita, loco. Sí. Si sí, podías venir a grabar para que pongas la guitarra, ve. ¿Qué dices? vive aquí en el Minka, pues, ya de una entonces te espero, ve, con la guitarra. Ve, ¿y qué nombre se ponemos al tema? Tenía un nombre bien bonito, ve. ¿Qué te parece si ponemos Juy Arcani, pues? Está bonito, ¿sí? canta consentimiento kakoi tsagu manda cui agua mari ni shayar kan ni nunca pa ja mi kan ga yar kan shuarapurikhtari kuni kushiyama ri Piquino y ospa guacas sin llorar, sin llorar. de mi corazón Pensaba que tú a mí me querías Tú eras la dueña de mi corazón Todo mi cariño era para ti Pero en brazos de otro yo te vi. Y qué triste me puse al verte supro y lloro por tu desamor de ti sufriendo yo estaré Cuya comandar. marinis fayarkan cani, Ni ka ya mi kangayarkan ni. Ku shwara ku ri Ku Inujo pa' łaka's pa' žini.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 Lejos de ti sufriendo yo estaré. Guasca, un sentimiento en esa guitarrita. Bien, bien, bien, bien. Esa quedó, esa quedó. Sí, sí, sí.